Bienvenidos a Señor Gándara presenta. Hoy vamos a hablar de las ventajas y desventajas del dibujo digital y el dibujo analógico. Para ello tengo aquí a mi ayudante que nos va a explicar estas ventajas y desventajas. ¿Tú qué opinas que es mejor, ayudante? Bueno, depende, depende de la situación. Por ejemplo, si te contratan para hacer los apuntes de un evento o la facilitación gráfica, lo digital tiene muchísimas ventajas, sobre todo en el aspecto técnico. Es mucho más fácil conectarse a un proyector o compartir la pantalla en una videoconferencia y luego, sobre todo, es mucho más fácil conseguir un archivo que tú le envíes a la gente y que ya está digitalizado y a la calidad que a ti te interesa sin ningún problema. Lo analógico también tiene sus ventajas. Si tú vas por tu cuenta a un evento y quieres tomar unos apuntes para recordar tú lo que han dicho los ponentes, eh, es mucho más rápido y sencillo llevar una libreta y hacer un dibujo en la libreta. Y, y además, eh, a mano, siempre se consigue una expresividad eh, y unos efectos que, que en lo digital, aunque se imitan muy bien, algunas aplicaciones los imitan muy bien, nunca va a ser lo mismo, siempre va a haber una diferencia y sobre todo el feeling no tiene nada que ver. Es verdad que hay gente hoy en día que ya aprende en digital, pero... Pero vamos a ver, hoy en día casi toda nuestra actividad es alrededor de una pantalla. Entonces, eh, tanto sea un hobby como una profesión, si podemos tener partes de ella que, que no son en la pantalla, pues es bueno para nuestra salud y sobre todo en el ámbito educativo. Para nuestros alumnados es mucho mejor transmitirle actividades para las que no necesitemos una pantalla. Me parece una reflexión muy interesante. Y entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, lo que vamos a hacer hoy es precisamente... Eh, en, Explicar una forma fácil de poder incorporar el dibujo analógico y el digital de manera que lo podamos transmitir en clase, a, sobre todo en el ámbito educativo, me parece, pero bueno, vale para cualquier otro ámbito. Vamos vamos a ello. Bueno, aquí tenemos eh, la aplicación que vamos a utilizar. Esta aplicación se llama GIMP. G-I-M-P. Es una aplicación de software libre que además es gratuito. Vamos al grano. Este es un dibujo que, que hice el otro día en, en un curso de Visual Thinking y lo hice a mano. Entonces le saqué una foto. Yo creo que con el móvil, no me acuerdo, pero bueno, no importa, esta técnica nos vale para cualquiera. Si luego necesitamos este dibujo para una gran calidad, para desde un póster, una camiseta o lo que sea... Tenemos que asegurarnos que el móvil lo saca una resolución alta. Ya no me refiero tanto a los megapíxeles, sino a los puntos por pulgada. Si no entendéis lo que es eso, pues tampoco importa. Cuantos más megapíxeles, mejor. Luego te permite más juego. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, como veis aquí, hice muchos dibujos, entonces lo primero que vamos a hacer, esto que me habéis visto hacer aquí, se llama eh, guías. Si tiro, aquí veis una barrita como una regla, si pincho y tiro para abajo, pongo una regla. Una, una guía, perdón. Y estas guías nos sirven para lo que vamos a hacer ahora, porque lo primero que vamos a hacer es enderezar el dibujo. Esta herramienta que veis aquí, que se llama Perspective Tool, no sé en español cómo saldrá la herramienta Perspectiva. Yo es que no suelo poner las traducciones, porque son, son un lío. Y, y en Galicia, además, en castellano y en gallego son totalmente diferentes y luego no encuentro las cosas, entonces lo suelo dejar en inglés. Bien, si pincháis aquí, os va a salir una cosa que habréis visto en algunos móviles que tienen esta aplicación. Voy a seleccionar este trocito, por ejemplo, y ahora selecciono este trocito. Es que si no, no me deja porque las esquinas se me salen de la pantalla. Podría haber hecho zoom también, es simplemente para ver la esquina. Y he hecho coincidir, como veis, la esquina del papel con la esquina de la guía. A veces tenemos que ajustar las cuatro esquinas, en este caso solo tengo que ajustar una. Y tampoco estaba muy torcido, podría haberme servido. Hay veces que el dibujo está muchísimo más torcido por la foto porque nos ha salido como nos ha salido y nos serviría para enderezar cualquier foto. Para ello selecciono el cuadro. Bien, hemos seleccionado el cuadro del dibujo, entonces ahora copio esto y lo pego como imagen nueva. Se podría hacer con el teclado, pero yo el GIMP no es el programa que más uso y la verdad es que no sé los atajos. Cierro el anterior, ya no lo quiero para nada. Y ahora viene la parte importante, que sería la parte de limpiarlo para dejar exactamente lo que queremos. Bueno, la verdad es que lo he recortado poco, lo podría haber recortado más. No importa. Bien, estas son las herramientas de selección. Esta del lazo es muy interesante porque me permite hacer una selección con la forma que yo quiera. Entonces hago por ejemplo esta selección y me cargo ese trocito que había ahí que no era del dibujo que me interesa. Le voy a hacer un poco. Voy a hacer la pantalla más grande. Y lo voy a hacer por fuera del dibujo. No sé qué pasó antes, pinchando no era. Bien, y me lo cargo. Ahora veis que tiene como unos cuadraditos en lugar de tener el papel en blanco. Esto sucede porque esa área es transparente. Si quiero eliminar las áreas transparentes, que es interesante, porque si las dejo transparentes, luego la imagen que genere, eh, dependiendo del formato que la grabe, me las elimina y las dejan blancas, pero podría ser que no. Lo podría dejar así, luego al exportarme las pasa blancos, pero si lo quiero ya, si quiero que no sea transparente ya, también se puede hacer. Hay las dos opciones, ¿de acuerdo? Eh, aquí en layer, si lo tenéis en castellano, será capa, transparency, remove alpha channel. Bueno, en español se llamará parecido, será transparencia, eliminar canal Alfa. Y ya está, ya son blancas. Este es el color que queremos el resto del papel. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Eh, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a pinchar aquí donde dice Colors, a vosotros pondrá Colores, Levels, y esta es la herramienta que me limpia la imagen. En algunos móviles tendréis una herramienta parecida, lo que pasa es que aquí tenemos mucho más control. La herramienta del móvil suele dar dos o tres presets y no siempre queda el dibujo como nosotros queríamos. Bien, en esta pantalla, en este gráfico de arriba que vemos esas curvas, lo interesante son estos tres triángulos. Este triángulo blanco de aquí marca el nivel de blanco, este de aquí marca el nivel de negro y este el nivel de grises. Voy a bajar el nivel de blanco hasta que sea el blanco que yo quiero para el papel. Ese ya me podría servir perfectamente. Bueno, tenemos que recordar que nunca nos va a quedar como escaneado un escáner. En el escáner quedaría mejor. Aquí tenemos que ser consecuentes que el resultado no va a ser bueno. Como veis, al bajar mucho el blanco, el negro como que no es negro de verdad. Es un negro así como diluido. Si aumentamos el, el triángulo negro hacia la derecha vemos que el negro va siendo cada vez más negro. Y por último tendríamos los tonos medios, que aquí ya jugamos hasta que conseguimos el efecto que queremos. Si lo queremos más suave, si queremos más saturado, yo lo voy a dejar en una cosa intermedia, por ahí más o menos. Y esto sería bastante fiel al dibujo que había hecho inicialmente. Y por último no tenemos nada más que exportar el resultado. Primero podemos revisar qué calidad tiene la imagen esto es lo que os decía antes. Esto de arriba serían los megapíxeles que tiene, pero cuando queréis imprimir algo, esta parte de abajo es muy importante. En muchos sitios lo que os van a requerir es que tenga como mínimo 300 puntos por pulgada. Pues los ponéis aquí, 300 puntos por pulgada. Como esta foto tenía mucha calidad, no voy a tener problema. Si habéis sacado una foto con muy poca calidad, al poner tanta resolución, os la va a pixelar por completo. Y eso sería un desastre. También puedo decidir previamente el tamaño del papel en centímetros. Por ejemplo, esto sería más o menos un A4, es un tamaño adecuado para imprimir. El A4 es 29 por 21, pero bueno, se parece. Y aquí podría poner el tamaño que me dé la gana, podría poner A3, podría poner lo que quisiera. Si lo dejo a 300 y A4, es un tamaño, como os digo, ideal para imprimir, no vais a tener problema en ningún sitio. Y esto es lo que si hacemos con la aplicación automática del móvil, normalmente no tenemos tanto control sobre el resultado. Le damos a... No sé cómo lo pondré en español, la verdad, al botón ese de la derecha abajo. Y os le damos a exportar, y en exportar vamos a decidir eh, el formato, normalmente el formato que más se usa es JPG, aunque podríais escoger cualquier otro, podría ser que en algún sitio requieran que sea EPS, no sé, que sea TIFF, yo le voy a poner JPG. Si escribís aquí JPG el programa ya lo va a reconocer. Y aquí ponéis el nombre que queráis, por ejemplo, árbol exporto y ya lo tenemos listo. Bueno, como veis, tampoco, tampoco ha sido para tanto y esto nos permite con poquitos pasos conseguir un resultado casi como el que conseguiríamos haciéndolo todo en digital desde el principio. ¿Qué te ha parecido, señor Gándara? Bueno, pues tengo que reconocer que ha sido más fácil de lo que pensaba. Yo creo que ya estoy preparado para hacer mis dibujos analógicos y digitalizarlos para enviar. Pues me alegro mucho, señor Gándara. Pues yo también, a partir de ahora voy a ponerme a dibujar. ¡Hasta la próxima!